era boy, porque cuando se tortolise corazón era Ya voy, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, a preciado en mi vida de soldado lleno pan de yepo. Se así en el mundo desdichado. Y por todo despreciado, hay coban guarnecimiento. a ¿Cómo me va a ir a la hora de sufrimiento. Aunque cuevo se tormento y que le que va la dure comprendiendo. Aunque que naere, nieve a sema Hemos morado, cajas y quebrantores Daro rovia y se desean vivirá por ella, por banderse de frío Esta mi cara se lleva a rir o moñeba Hace mi eleva, ya no constante, cañan de ver Hace mi operón, voy abajo, voy a mi aburrida Mire y viva, a mano, va con Hay teman que te irte y saje a va, de bien erubado se yo veremos de qué. Se acaba notando de de yo no, veron plan camada, e, e, de yo llena, de yo llena de taputo por. Señor, por aquí hay quejo, hay guaupe, va a beber de momento, y triste verdad, sacame un palo y esa laguba, va a beber de mi, vendré y quedar voy, me lo cuidad, ube, se cambia. Pues tú muy a ver, si apareí Que iba a voy, que no me pare, piñe en un ojo Que baja la hora, que yo me ayude a mi, a a mí Amor a veces, se paga Ser adorado, se cura y pure porque debe de y sufrimiento y dolores, sin escuchar ni clamores, ya yo perderé mañana, ya yo perdé mañana. será ya muy tarde, como amaré comprender, Remar para mal pagaré a este amor verdadero, hoy ya te digo en mi fe. vida se y la perseguimos a la la que seite y te la que y te la que Hay que cuida con un padre siempre y manso ve. La yuku en ventaja mamó ve la de la y y Seco seco, el agua, humícala, cuide, humíñala, andura y fe. Se apuesto un en gaumí, dulzura, anda ya agarra y erutisa y te. no adivina y no hoy me ney palle ya hay porupa a Marte aresco anda ya agarrá y el uti seite si da igual cuade y mamba es ya pota llanar es muy ve y me sale en bade andando pa y te mance vida o pa talla baran y el uti seite y te hace tesorita Ñe y por abajo se vete te pereña y mire los años vamos Ñe y vos te ve cojo y jarepe es puja mina a y tu juco se le cobe de izaga yo tuve y me pa llevo ínte o te me imba ni los luceros la pasionaria y eso no siente yo llevo a hacer tesorita, un vine a mamé. ¿Qué pido? Ayure a esa tesorita. Estoy ansioso, junto a tu reja, amor rendido. Junto a la vista se cura que te amaro que no No seas mala de tu sé tesorita Que buscase de tener en de Brindale niña este bohemio, tus tiernos besos Que ya la sabes, vienen cantando con ella, ¿ves? Vay con alguien duo vayte te gente y, y, bajando a Opa a, pe, a y, me. Me. Me. Me. Y ponimos a este de estudiar Santo mi mi carro gane a que da algo. Dejú mi amante senda y porimo a endere coyará. Che santo mi mi carro gane a que da algo. Ellos mi agua senda y porimo a coyará. ¡Roja y cupola! ¡Roja, va a la con A! ¡Vete, tú! ¡Vete, tú! y un la de santo a Seña Pucena, se ella vende esa cena, De la pera me haga y no voy a hoy Y te que ojasarte, sarayte con dejar. O que valente y pura gente de demora. Tandero vas a tu panes santo aramo a Rey, de allá, vive a felicidad. A Castilla lo más lugar tan florido Nunca he olvido No lo hay que ir a nadie arroz, oríba Ajá va a Rosa, Paraguay Doyme, oñe, eva, doyme, y por si van Y los míos me a hacer interesar se si abuela el pobre y la roboriva, haga y cupo nada, rosa para Cuál hace te va, receda, andar dónde re y yo ya Pero sé cuál, hasta cuál hace beba, ahí cuál va, rosa paraguai. Paraguay. Creí a la vez se ve a un bolígrafo la horonikada ni buena ni potaí. Sea guareco marica soy marí, ahí cupona dos rosa Paraguay. ¡Gracias! ¡Volente! ser un ser indígena, hermano mi mí. aparte de eso hoy me sigo aquí, blanquita y un pieza muy